este este video y eh, nos vemos en dos segundos que nos ayudan en ese trabajo de lucha contra el mal. Usted dirá que yo tan curiosa, pero es que me este tema me parece apasionante. Se lo digo con sinceridad. No ha sido usted el único general que ha estado de acuerdo con practicar exorcismos en la policía o para las grandes operaciones. Entiendo que otros generales, otros directores de la policía también lo hacían, o ¿no? Sí, digamos. Tan, no, se, no se metieron tanto como yo. Es que yo estaba en los exorcismos desde 2007. Desde 2007, ¿qué es el exorcismo? Es un ministerio de la iglesia eh, que significa básicamente el actuar contra la acción del diablo en su poder extraordinario: posesión, opresión, lo que llamamos como obsesión demoníaca, la infestación de una, demoníaca o la. O la Los bautizan hay un, un breve exorcismo cuando Todos los que nos hemos bautizado en la Santa Madre Iglesia hay un exorcismo breve Pero hábleme de la policía, de la policía ¿Cómo es sí? eso en la policía claro, para perseguir los carteles? Eh, en Medellín Medellín eh, estamos allá en, en, en persecución de unos delincuentes eh, A uno de esos delincuentes la apuñalan y lo arrojan del carro Preferimos ayudarlo a seguirlos persiguiendo, tomamos el pulso ya estaba muerto, bueno, entonces voy esperar la unidad de levantamiento, de inspección acá, a cadáver, y de un momento empezó a arrastrarse, entonces esa cosa fue, fue sobrenatural, sobrenatural, entonces un agente, esos agentes antiguos de Medellín, me dijo, no, mi teniente, espera, y verá, entonces empezó a buscarle, digo, ah, sí, y aquí, y efectivamente tenía enrollado un amuleto y lo cortó y ahí y ahí murió. Entonces ese tema eso existe desde hace muchos años y, y data pues de, de miles de años atrás. Pero aquí en la policía lo hemos hecho por supuesto eh, en acompañamiento del obispado castrense. Gracias a Dios tenemos a un obispado castrense como otros cuerpos de policía lo tienen que nos ayudan en ese trabajo de lucha contra el mal.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 2007, ¿qué es el exorcismo? Es un ministerio de la Iglesia. Eh. Bueno, aquí teníamos pues algunas de las declaraciones del saliente eh, director de la Policía Nacional